¿Y si yo os pongo un texto que está alterado? Si no os lo sabéis de memoria o no lo comprobáis, os va a colar, ¿verdad? Pues buscad en vuestras Biblias. Mateo capítulo 6, versículo 7. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto eran palabras de Jesús les está diciendo no uséis vanas repeticiones. ¿Qué es usar vanas repeticiones en las oraciones? Pues empezar a recitar de memoria una y otra vez como una cacatúa, algo, sea el Padre Nuestro, sea el Ave María, sea todo, venga el rosario, ñi, ñi, ñi, ñi. esto es usar de vanas repeticiones en las cuales la mente ya no sabe ni qué está diciendo porque lo coge como una auténtica costumbre. Así no va a ser oído más por Dios por recitar más deprisa y más veces. No, no. A Dios hay que hablarle a través del conocimiento porque así Él quiere que hablemos con Él y Él a nosotros. Por tanto, esto ya nos demuestra que las vanas repeticiones, que además están en todas las culturas paganas como el rosario, esas bolitas que se van pasando, no solo es típico del catolicismo, ya lo mostramos también, es de otras culturas paganas.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 No, eso lo conseguimos estando en comunión con Dios. Por eso, Satanás utiliza todas estas cosas que aquí ha citado, incluso los afanes de esta vida, para que nos apartemos de él. El sentido espiritual se pierde. Y ahora leamos en el libro escrito por el apóstol Pablo, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17. Orad sin cesar. ¿Por qué creéis que el apóstol Pablo escribe esto sino Porque sabe que nuestro sentido espiritual... ...Satanás lo va a dañar de un modo u otro. Si estamos siempre dispuestos en contacto con la oración a Dios... ...es mucho más difícil sucumbir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Inicuo cuy advenimiento es por obra de Satanás... ...con gran poder y señales y prodigios mentirosos...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 Quieren, prefieren la injusticia. Hay algún mandamiento de Dios que no me va bien, prefiero ir a la mía, ¿verdad? Pues así, estas personas no van a obtener la salvación. Pero ya veis, Satanás va a obrar de un modo impresionante y las personas van a sucumbir. Porque a través de los sentidos, de todo lo que vean en este gran poder... ...de este personaje haciéndose pasar por Jesús... ...que va a ser el mismo Satanás... ...va a confundir su discernimiento espiritual... ...a través de todos sus sentidos... ...y el sentido espiritual... ...también cederá. Apocalipsis capítulo 12... ...versículo 17... ...entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer... ...y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella... Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás, que es el dragón, se va a hacer guerra contra, ¿quién? La mujer, la iglesia. No está hablando aquí de la iglesia católica, está hablando de la mujer pura. Ya sabéis que hay dos mujeres, la pura y la prostituta. Una es el pueblo de Dios, la otra es la que simula ser pueblo de Dios, que es muy distinto. Y que en las conferencias ya hemos dejado bastante claro quién es quién. Pero ¿Satanás qué hace? Ir contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y leamos ahora en Apocalipsis 19.10, que es el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios... ...porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O el espíritu de profecía también. Por tanto, Satanás especialmente iría contra la gente que siguiera a los profetas de Dios. Y especialmente en el cumplimiento de esta profecía... ...contra un pueblo que tendría profeta entre ellos. Sabéis, el pueblo adventista tuvo a Helen White como auténtica profeta... Si se tira por tierra también a ella, porque se ha demostrado de sobras que era profeta de Dios. ¿Van a ser salvos estas personas? Su arrogancia los va a perder. Y ese testimonio de Jesús va a seguir hasta el final. Por tanto va a haber una persecución contra el pueblo de Dios auténtico.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 666 ¿Contra quién va a ir y qué va a hacer? El domingo va a ser promulgado En contra de los que guardan el sábado Lo que hemos visto antes en la primera parte de la conferencia Todo se está preparando Y esto va a llegar Y debemos conocer esas profecías Y saber que Dios nos advirtió antes Seguiremos aún diciendo que el sábado es una bobada. Quien diga eso va a sucumbir al poder del papado. Porque verán milagros que los van a convencer de que eso es verdad cuando es una mentira satánica. Nadie va a quedar indiferente. Pero todo el mundo deberá tomar una opción. Todo el mundo. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 4.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 66-23. Ya veis cómo Satanás ha distorsionado del sábado al domingo el sentido espiritual. Y de mes en mes y de día de reposo y de día de rep a día de reposo, o de sábado en sábado, como dicen ya versiones más claras, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y está hablando de la eternidad. El sábado aún seguirá allí.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 Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El pueblo de Dios va a ser sellado por el Espíritu Santo. ¿Pero qué implica eso? El Espíritu Santo es Dios. Por tanto, es su carácter en nosotros y su carácter donde se refleja en la ley. En los diez mandamientos que siguen en vigencia, aunque a algunos les gustaría que no fuera así. Y se dicen cristianos. Con los diez mandamientos vamos a ser también sellados. Teniendo el espíritu de la verdad. Y entre ellos, ¿cuál está como sello distintivo de una ley? El sábado. Apocalipsis 13, del 15 al 18. ¿Qué nos decía? ¿Lo recordáis? Precisamente que hay una marca que es la de la bestia. ...que es el domingo, no es el sello de Dios... ...es todo lo contrario... ...la adoración lo va a marcar todo. Si algunos no recuerdan dónde está... ...este mandamiento del sábado y su vital importancia... ...dentro de los diez mandamientos y de siempre... ...leamos Éxodo 20... ...versículos del 8 al 11... ...acuérdate del sábado para santificarlo...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 que no guarden la ley de Dios, incluido el sábado, que es el sello por excelencia, van a sucumbir. Y esto es profecía.